Me gusta trabajar mucho con la herramienta de la tijera porque puedes hacer cortes precisos. El atajo de teclado de esta herramienta es la tecla C en el teclado o la vas a encontrar de manera directa debajo de la herramienta de borrador. Ahí la tenemos. Algo muy interesante que tiene esta herramienta es lo siguiente. Mira, voy a dar un clic fuera del trazo que está ahí y me va a salir este mensaje. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que me asegure de dar un, un clic en el, en el trazo exacto para que lo pueda cortar. Voy a dar clic en OK. Ahora me voy a acercar y lo que estás viendo ahí se llaman guías inteligentes. Estas guías inteligentes para activarlas es Control-U y para desactivarlas también. Si vas a hacer un corte, la verdad no es aconsejable desactivarlos Así que te recomiendo activarlas con Control-U. Damos un clic ahí. Ok. Y ahora vas a presionar la tecla de Control o de Comando en una Mac para activar la herramienta de selección. Y ahora voy a hacer esto. Clic y arrastro. Mira dejo de presionar la tecla de control y otra vez me regresa a la herramienta de la tijera, voy a hacer acá abajo un corte, un corte aquí y un corte aquí, voy a presionar de nuevo la, la tecla de control, clic, para separarme un poquitito de lo que está aquí, voy a presionar la tecla P en el teclado para continuar con un supuesto trazado que me gustaría hacer aquí a este arco de radio, si me alejo, mira cómo el, la pluma está con ese asterisco, pero si me acerco, esta herramienta está suponiendo que vamos a hacer un trazo, así que vamos a dar un clic ahí, voy a presionar la tecla de Shift y voy a continuar con un supuesto trazo al respecto. La verdad, lo voy a dejar ahí. Voy a poner Control click otra vez voy a presionar la tecla C en el teclado y voy a hacer un pequeño corte aleatorio. Voy a presionar la tecla de Control otra vez, clic y arrastro para separar un poquitito estos objetos que están acá. Voy a presionar en este momento la tecla B en el teclado o la tecla V, como se llama en tu país, es la herramienta de selección. Voy a hacer esto, clic y arrastro para seleccionar dos nodos o dos vértices abiertos y voy a presionar control J para unirlos. Esto lo puedes hacer desde la versión CS5 en Illustrator. Otra vez voy a presionar las teclas en el teclado y voy a cortar solamente un segmento, este que está aquí. Ahora vas a presionar la tecla A en el teclado y vas a hacer esto, mira, clic y arrastras para también separarlo desde aquí, pero también puedes modificar un nodo de acuerdo a, o un trazo como lo quieras hacer, esto ya depende mucho de la naturaleza del de trabajo que vayas a desarrollar, y ahora voy a presionar la tecla C en el teclado, voy a hacer esto, voy a presionar aquí, clic aquí, clic aquí, si ves que están seleccionados los dos objetos, vas a presionar dos veces la tecla de borrador, ahora aquí, otra vez, otra vez, mira, no se seleccionaron los trazos de arriba, no importa, otra vez control clic, para seleccionar solamente los trazos que están ahí y lo vamos a borrar, ahora con la flecha blanca o la tecla A vas a hacer esto, antes que nada voy a hacer un pequeño zoom, control barra espaciadora, ahora presiono la barra espaciadora para reposicionarme, también para unir objetos tienes la flecha blanca, con clic y arrastrar se seleccionan los dos nodos y vas a poner control J, y también para unir estos puntos que están aquí de corte, también te vas a valer muchísimo de la herramienta de la pluma, te vienes a un nodo, das un clic Vas al otro y tienes otro clic y has cerrado el circuito. También lo podemos hacer con texto y es lo que tenemos aquí en la siguiente mesa de trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vamos a seleccionar el texto, luego lo vamos a convertir en curvas. Esto es obligatorio. shift Control o Voy a invertir eh, los colores eh, para que sea color de trazo. Y ahora la tecla C para que veas que también puedes cortar también con un texto. Y el texto que está seleccionado ahí lo vas a borrar también. Simplemente es cuestión de elegir dos puntos y luego los vas a borrar. Estamos bastante emocionados que sigas tomando todos y cada una de estas lecciones. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.